Hello everybody ta, ta, ta, ta, ta. Vamos a jugar a zombie rush Ya empezamos Voy a jugar sin volumen No sé si se escucha mi voz Porque si no, no Acá tenemos que matar a los zombies uno más fuerte que el otro También a esqueletos Ya zombies chiquitos Y también hay un jugador zombie O varios jugadores zombies Que son más fuertes que los zombies normales porque tienen estas armas, este tipo de armas. Bueno, lo voy a matar con el mazo este de esmeralda. Aquí un zombie obsidiana Bueno, ya está sacando un montón de vida, así que.. Uyiii. ¿Cómo era? Creo que tiene si un. Después un cambio de arma, si no.. y me quiero cambiar de arma no solamente si disparó rápido pero antes las otras armas tenían que si mantenías apretado me, eh, disparaba un montón así que en la... me ha el, el coso zoom, el jugador zoom, con un poquito de lag, pero no importa a ver este es mi escenario favorito hasta el momento mi escenario favorito la cabeza, la cabeza Ahí yo voy matando a los demás. Soy de nivel, vamos. Vení, vení. La cabeza, la cabeza. Mira que se van a quitar la vida. Me van a quitar mucha vida, pero no. zombies. zombies. solo, pero entonces si le disparamos a la cabeza va a estar muy corto bueno. así que ah, estos son mierdos son y... y no sean mazo mazo mazo mierdos perfecto mate con el mazo Uf. Uh. Vamos a ver Así que No sé cuántas partidas serán Pueden ser 3 o 4, pero no importa que el video dure Más de 3 minutos, que bien Porque llevo muchos videos que tienen de 3 minutos A ver, mazo mazo, mazo, mazo, mazo ¿Quién quiere recibir el mazo? No Bueno Vamos a ver Ahí está, está. Otra son mi más Ya que se de nivel a 147 En la cabeza, en la cabeza, en la cabeza Ya casi subo de nivel otra vez nivel Si muero voy a intentar ser jefe zombie Aunque Soy jefe zombie Soy mi jugador Aunque creo que me van a matar bien rápido Porque nada más el jefe zombie no me lo creo Pero soy muy fuerte Como jefe zombie Ay, mis dedos, hola, qué es, nuevo de la vida, vamos a ver, estoy solo. en la siguiente ronda creo que ya me van a matar tengo re poca vida bien No, me rodean. Fuck. Me están rodeando. Ay, no. Fuck, no, no. no. Ayuda. Ayuda. Diana, no. Escape, escape. de vida vamos eh hey, mueran miren miren miren como muera miren miren miren como muera mira mira mira mira mira de vida vamos no van a matar a atr... No, matar. No, espero que les haya gustado. Si les gustó, ya sé que fue corto, pero no importa. Bye bye.